Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número 8, vamos por la tercera balota, es la número 1 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 4.